Una base fundamental de contabilidad está, por supuesto, contenido en la NIC 1, que es la presentación de estados financieros disponible en la página del IFRS. Entonces, como les decía, cuando entramos a ifrs.org, por aquí les voy a mandar el link, para que ingresen por favor a ifrs.org, se registren. Bueno, yo entro por aquí porque ya, ya me había registrado antes, pero entren ustedes por el segundo, ¿no? Por registrarse. Es gratuito. ¿vale? Y esto nos da acceso a toda la información de la Norma Internacional de Información Financiera. vale Hay textos muy costosos sobre esto. De hecho, afortunadamente, una de las primeras cosas que yo aprendí fue a leerme directamente la NIF desde acá, desde la fuente, porque luego cuando ya tú te estás leyendo un texto y ese texto se sale, empieza a decir cosas que no son, ya tú dices, óyeme la calidad de este texto, prometía, pero como que no. Entonces ya sabe uno que por ahí no es la cosa, ¿no? que eso no es verdad respecto a lo que dice realmente la norma internacional de información financiera. Entonces lo mejor siempre es ir a la fuente. ¿Listo? Entonces se registran por favor. Una vez se registren, entramos a la página de la Norma Internacional de Información Financiera. Y por aquí vamos a encontrar todas las normas NIF y NIC. Entramos por aquí. Y miren que aquí nos aparecen todas las NIF y todas las NIC, IAS y FRS. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué tenemos unas IFRS y por qué tenemos unas IAS? Resulta que la contabilidad, eh, pues no solamente en Colombia, sino que a nivel global, había venido perdiendo reputación, ¿vale? había, per había estado perdiendo eh, como ese enfoque en organizar la información de las compañías y poder saber cómo está una compañía solamente viendo el estado financiero. Y preocupados por ellos, pues se creó un comité que se encargó de estudiar las normas contables a nivel global y luego de difundir una norma que fuera internacional. Y de ahí nacieron las IFRS o NIF, Norma Internacional de Información Financiera. IFRS por las siglas en inglés. Eh, pero antes de que naciera como NIF como tal, estaban preocupados. Era por la contabilidad, ¿vale? Cómo hacer los registros contables. Por eso, lo primero que tenían eran las normas internacionales de contabilidad o llamadas NIC, no, norma Internacional de Contabilidad, o por sus siglas en inglés, IAS, y Entonces, por eso tenemos aquí abajo unas NIC y acá unas NIF. ¿Vale? A medida que fue, se fueron uniendo más países en estas prácticas contables internacionales, pues se dieron cuenta que el problema no era solamente la contabilidad. Se dieron cuenta que era importante que la información fuera información financiera. Vale. Entonces ahí ya dejaron de llamarles NIC y empezaron a llamarles NIF, ¿listo? Sin embargo, pues fueron muchas las NIC que se alcanzaron a desarrollar y por tanto, al ser muchas las NIC que se desarrollaron, pues entonces ellos dijeron, bueno, la NIC va a estar vigente, estas IAS están vigentes, ¿listo? perderán su vigencia cuando saquemos unas NIF, unas IFRS, que entren a regular ese rubro específico que vamos a trabajar. Y por eso hay IAS y NIF. Con el tiempo, la idea es que las IAS desaparezcan y solamente demos paso a las NIF. Entonces... ¿Qué es relevante ver tanto de las NIF? Yo, yo tengo una duda, María Teresa, perdóname. Cuéntamela. Es que estaba ahí siguiéndote en la página y las ACs, que son, ICS, perdón. ICS, ¿dónde, dónde, dónde? Abajo. Ah, no más abajo. Uh -huh. Ok, a ver si las veo. Ah, las IFRIC y las Sic. Vale, las IFRIC son interpretaciones directamente sobre la NIF. ¿Vale? Y las SIC son interpretaciones sobre la NIC. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo los registros contables y tenemos alguna dificultad por un rubro, no es claro lo que hay que hacer, vamos y revisamos las interpretaciones que ellos nos ayudan a aclarar esa dificultad. Es eso. ¿Listo? Okay. Uh -huh. Vale. Entonces, las IFRIC, recuerda, interpretan a las IFRS, las SIC, interpretan a las NIC, a las normas de contabilidad, y eso pues ayuda un poquito a resolver las dudas que haya sobre la contabilidad. ¿Vale? ¿Que, ¿Cuáles de, estos, de estas normas son muy importantes y uno debería conocer? La primera es la IAS-1, que es la que les recomiendo acá, desde el principio, que las bases de contabilidad de NIF las pueden consultar dentro de la IAS 1. ¿Listo? Mírenla aquí. Cuando entramos en ella, esto lo han cambiado un poquito, vamos a ver si nos deja verla. Sí. Aquí aparecen los contenidos, el objetivo, las definiciones, la estructura. Ta, ta, ta. Está toda la información, pero antes había una opción de traducciones, no las veo. Afortunadamente, tengo entendido que todos los perfiles de aquí son bilingües, ¿no? Entonces, no vamos a tener problema. Entonces, miren que nos empieza a dar como toda la base, ¿cierto?, de cómo la entidad va a aplicar los estándares, cuáles son los estados financieros, las definiciones generales que se trabajan dentro de los estados financieros, nos muestran aquí propósitos de los estados financieros, los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos, incluidas pérdidas y ganancias. Nos muestran el estado completo de, de información financiera, ¿no? de estados financieros, eh, que son el estado de posición financiera. ¿no? el estado de pérdidas y ganancias, o estado de resultados, balance general, estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo para el periodo, las notas a los estados financieros, eh, la información comparativa y un estado de posición al finalizar el periodo anterior. ¿no? Entonces miren que aquí nos da como una información general, sobre los estados financieros. Entonces, eso hace muy relevante la NIC 1, porque nos contextualiza sobre, sobre lo que trabajamos en la contabilidad o sobre lo que vamos a encontrar en una contabilidad y cómo debería ser una contabilidad. Otra importante, el tema de inventarios, por ser una cuenta muy usada, el, la NIC 7, por estado de flujos de efectivo, Tienden a usarse mucho. La, la NIC16, propiedad planta y equipo, la vemos un montón. De hecho, cada rato les voy a estar diciendo. La NIC16 dice, ajá, dale. La NIC38 por activos intangibles. Digamos que esos son los más comunes de la NIC. Listo. En la NIF, mmm, la NIF9, instrumentos financieros, ¿vale? Para el tema, por ejemplo, de los deterioros, eh, de la cuenta por cobrar lo vamos a encontrar por aquí en la NIF 9 eh, temas de leasing en la NIF 16 vale, contratos de seguros en la NIF eh, 17 bueno, ahí tenemos como alguna información general de la norma internacional entonces les dejo el link para que se diviertan igual les voy a dar todo el contexto que encontramos en la NIF 1 pero si quieren profundizarlo, aquí pueden entrar directo a la NIC 1 y ver información adicional. Cualquier dudita me cuentan. ¿Listo? Entonces, eh, el material h 5 pep he tratado de hacerles un tablero, ¿cierto? Como con información general. Vale. Los resultados previstos de aprendizaje. ¿no? Entonces, la contabilidad, qué es lo que busca, ¿No? Básicamente, plasmar los resultados de un periodo contable específico ¿para qué? Para poder entender lo que está pasando con una compañía en un determinado momento del tiempo. Y la NIF es la que más se utiliza en la elaboración de esos informes. Son de obligatorio cumplimiento en más de 100 países, incluido Colombia. Aunque hay que tener mucho cuidado con la NIF porque cuando lo aplicas en Colombia, el estatuto tributario entra a modificarnos muchas partes de esa norma. Entonces, cuando nos metamos por ahí con algún temita, les voy a decir el contexto internacional, cómo se hace a nivel internacional y les voy a decir luego cómo nos lo permiten hacer en Colombia, dado el estatuto tributario. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Cuéntamelo todo. ¿Cuál es la prevalencia ahí entre las normas internacionales y el estatuto tributario? Es decir, ¿cuál prima sobre cuál? Ah, el estatuto tributario. Nada no oh. que uh -huh. El Perfecto. estatuto tributario. ¿Listo? Ya. Vale. Bueno, entonces, resulta que todas esas que tenemos ahí listadas pertenecen a algo que se llama la NIF plena. Entonces, las empresas grandes, me parece que por aquí dejé. Sí. Las empresas grandes, que son emisores de valores, que son empresas de interés público y de interés público no porque sean públicas, sino porque administran o manejan recursos del público. ¿no? En ese caso están los establecimientos bancarios, las aseguradoras, las comisionistas de bolsa, los fondos de pensiones, las cesantías, las bolsas de valores, tienen que aplicar esas NIF plenas. Eh, también empresas grandes que tengan más de 200 trabajadores y que los activos superen los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que cumplan con estas condiciones, ser subordinadas a sucursales de compañía extranjera que aplique NIF plena o de compañía nacional que deba aplicar NIF plena o matriz asociada a un negocio conjunto de entidades extranjeras que apliquen NIF plena, que realicen importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras de las ventas totales. ¿no? Vamos que hay unas condiciones específicas y digamos que lo podemos resumir en las empresas más grandes, ¿cierto? Aplican NIF plenas. Ah, y aquí está el tema de la interpretación, ¿no? En español sería la sinif y la SIG, a lo que veíamos allá en inglés. Y está también la NIF, PYME. Las pequeñas y medianas empresas pueden utilizar esta norma. ¿vale? De hecho, no es que sean varias normas como pasa con la plena, sino que es una sola norma que se divide en 35 secciones. Y la nif -PIME tiene una operatividad más sencilla. De hecho, se parece en muchos casos a cómo manejábamos la contabilidad antes de la entrada en vigencia de la NIF. Algunas cosas cambiaron, pero en general hay muchas cosas muy parecidas. Una diferencia muy grande, por ejemplo, entre una y otra, es algo que en la NIF plena parece mucho como el valor razonable. ¿No? Lo encuentran como el value El valor razonable hace referencia al valor real de mercado. Entonces, en NIF plenas, para la valoración de muchos de los activos, hay que conseguir un perito que evalúe la situación de la compañía y que después de hacer esa evaluación nos diga cuánto vale ese activo para que hagamos ese registro. En cambio aquí nos dicen no, pues está el precio de adquisición y podemos ver, ver temas de valoraciones, lo hacemos más sencillo. ¿no? no necesitamos tanta gente para hacer un registro en NIF PYME como si lo necesitamos en NIF Plenas. ¿listo? Y valor razonable entra a ser una gran diferencia ahí entre una y otra. Eh, bueno, la NIC ya la hablamos, la NIF también, bueno, ahí les dejo como para autoestudio, está bastante chévere. Diferencia importante entre la forma como nosotros en Colombia, perdón, aquí estaba hablando de los principios de Basilea. Eh, Una diferencia importante entre las reglas que estamos acostumbrados a aplicar en Colombia y lo que entra a regirnos con la norma internacional que son los principios es propiamente el concepto de lo que es un principio y de lo que es una regla. ¿Listo? Resulta que nosotros estamos acostumbrados a las reglas. Y entonces, cuando nos dicen, oiga, eh, vamos a poner como regla que usted debe salir, por ejemplo, a las 8 de la mañana por el camino B. Entonces, ah, bueno, salimos a las 8 de la mañana por el camino B pero en el camino nos encontramos un amigo, nos agarramos a tomar o a hablar mucho, a pasar la chévere o nos vamos a paso lento o lo que sea. Decimos, echa la ley, echa la trampa. ¿No? Hay un algo, al ser esto tan estricto, yo lo puedo cumplir, pero puedo hacer cositas en el intermedio. Ese es el problema que tienen las reglas. ¿no? Todo aquello que no esté reglamentado es un espacio por donde nos podemos meter, y por eso nuestro sistema judicial tiene tantos problemas. ¿No? En cambio, si nos dan un principio, y nos dicen, oiga, el principio para esto es la puntualidad. No importa qué hora salga usted de su casa, Perdón, puntualidad, no fue una de allá. No importa a qué hora salga usted de su casa, no importa qué camino coja, a lo mejor aquí hay un camino A, por aquí hay un camino C. Es más, no importa a qué hora salga usted y ni le vamos a decir a qué horas tiene que salir. El principio de la puntualidad. Averigüe usted a qué horas tiene que estar ahí. Averigüe usted qué camino le conviene más, qué nivel de velocidad debe llevar, pero cumpla, sea puntual. Ese es el beneficio que tienen los principios y que es lo que rige la norma internacional de información financiera. Está basada en principios. No importa. El proceso no le decimos específicamente qué hacer. Vea usted a ver cómo lo hace, pero cúmplame con esos principios. ¿Listo? Le doy unas pautas generales que usted debería seguir. ¿Listo? En algunos casos pueda que apliquen o no. no de acuerdo a su tipo de negocio, entonces investigue muy bien cuál es su tipo de negocio para que lo aplique como se debería aplicar. ¿no? Entonces, miren que la norma internacional recién empezó en Colombia, fue muy atacada. ¿no? Decían, no, pero es que como así. Y luego íbamos a leer y todo el mundo, no, pero es que esta información, esto se ve como tan, tan en el aire, ¿cierto? Pero, en efecto, como no es una regla, y nosotros estábamos acostumbrados a un PUC. No, el PUC era una regla completa. La cuenta 1824 va contra la cuenta 4952. Tengo contadores aquí. Se aprendían esos códigos del PUC y eso tenía que ser así. Y punto. La NIF dice, no, no siempre. Evalúe usted cómo funciona su negocio y trate de reflejar lo mejor posible y de la forma más fiable posible la transacción que realmente se dio en su compañía. Entonces aquí tenemos algo más flexible. ¿no? Claro, el PUC fue derogado y aún así hay textos que dicen PUC en, NIF. <risa> PUC en NIF. Pero bueno, curiosidades colombianas. Listo. Pero el PUC fue derogado, el PUC no está vigente. No deberíamos estarnos rigiendo por algo, es que esto es esto y punto, sino entender la transacción, que fue lo que nosotros queríamos, que queríamos hacer, para presentar la información de la forma más fiable posible para aquel que vaya a leer esa información financiera. Suena un poco más difícil, realmente sí, puede ser un poco más difícil, pero tiene más lógica. Eso tiene muchísima más lógica y eso puede facilitar el registro de una transacción. ¿Cuáles son esos principios que siempre debemos cumplir? Está la relevancia. La información debe ser relevante. Es decir, la NIF 16 me dice que debo registrar X, Y, Z, W información sobre propiedad, planta y equipo. Pero resulta que yo compré un elemento de propiedad planta y equipo que no es tan típico. Este mundo no me está cambiando de rápido. No, no. Siento que si coloco solo eso, no se va a entender cuál fue la operación que yo hice aquí. Entonces, el registro contable lo puedo ampliar. La, la información debe ser relevante. De hecho, piden tanta relevancia que es posible que encuentres en un informe financiero dos estados de resultados. Un estado de resultados mostrando la operación del negocio en ese año y otro con los otros ingresos y egresos no operacionales porque resulta que ese otro ingreso fue excepcional, fue muy grande, fueron unas transacciones que hicimos aquí para darle mayor claridad y no dañar un poco como el, el reflejo real de la operación nos mandan entonces un estado de resultados aparte con esa información adicional. Y eso se hace en MIF porque la información debe ser relevante. Adicional a eso, la información debe ser confiable. ¿Listo? Que la persona que prepare esta información pues, se preocupe porque se entienda y se obre de buena fe. Que se pueda confiar en esa información. Y adicional a eso está la comparabilidad, ¿vale? Entonces, la norma internacional de información financiera dice, oiga, no me va a mostrar entonces ahora solo un año. No me diga entonces que balance general y estado de resultados a diciembre de 2020 y punto. Porque es que si yo veo solo diciembre de 2020, no es información financiera del todo. Yo no puedo saber realmente qué ha pasado en esa empresa. Si me va a mostrar la información financiera diciembre de 2020, póngamela comparable. Muéstreme diciembre de 2019 para que la podamos comparar. Adicional a eso, si yo en 2020 me doy cuenta, por ejemplo, que cambiar mi método de depreciación, estoy usando línea recta, pero necesito invertir en un proyecto y para ese proyecto me conviene más. Una depreciación decreciente, vale. pues yo cambio el método de depreciación aquí, pero al dato del año anterior también le hago el ajuste para que quien vea la información financiera pueda saber si realmente a la empresa le fue mejor o peor que el año anterior y no que obedezca solamente a un cambio en una política contable que se haya aplicado. ¿Listo? Entonces, esa información debe ser comparable. Por eso también, cuando ustedes buscan información financiera de años anteriores, a veces les aparece en un estado financiero un dato a 2019 y luego en el de 2019-2018 aparece otro. Es por eso, porque hacemos homogénea la información para que pueda ser comparable. Entonces, eso es como el contexto importante de, lo, de los principios de la NIF. Pues claro, ya ahora la labor no es solamente del contador que se dedica a los libros, no. El gerente se tiene que involucrar un poco en esa contabilidad. Yo debo saber que lo que estén registrando en la contabilidad sea exactamente lo que está pasando en mi negocio. Debe ser transparente esa información. Entonces no nos podemos desligar de lo que está pasando en la empresa. Es muy común... Decir, no, eso yo contrato un contador, que lo haga el contador. Y resulta que en muchas de las consultorías en las que hemos participado para acá, para la zona de influencia en empresas reales, nos hemos dado cuenta que los contadores se los llevan por los cachos. Hacen unas barbaridades impresionantes y el empresario no tenía cómo darse cuenta hasta que ya fue demasiado tarde, tienen un montón de multas, o ya han sufrido un montón porque ninguna entidad financiera les presta, y es por el desconocimiento de cómo están haciendo los registros contables en su compañía. Entonces el contador me entrega una información, yo con eso voy a la entidad financiera, la entidad financiera me dice no, y yo quedo, pero ¿cómo si yo estoy ganando plata? Pero ¿cómo si yo no tengo muchas deudas, las tengo, yo, yo tengo caja? Y claro, ni siquiera sé leer un estado financiero. No me he preocupado nunca por ello. ¿vale? Es, es demasiado común y es preocupante. ¿Listo? Entonces, ojo, hay que involucrarnos con esa contabilidad. ¿vale? Y asegurarnos de que en efecto sea relevante, sea confiable, muestre lo que realmente está sucediendo en la compañía. Hay unos supuestos también, los que han visto contabilidad, o son de carreras administrativas, pues lo recordarán mucho, incluso si lo vieron antes de la entrada en vigencia de la NIF, porque digamos que se siguen cumpliendo unos supuestos importantes. La partida doble. La partida doble es tan sencilla, ¿cierto? En el sentido de que yo, si registro algo que tengo aquí, si en este lado tengo X cosa, pues debe estar balanceado con la forma como lo financié. Listo. Entonces la partida doble dice, oiga, siempre hay por lo menos dos cuentas involucradas. A veces hay más de dos. Pero si yo hago un registro en una cuenta, siempre hay una contracuenta. Y ahí siempre mantengo un equilibrio. No puedo decir, ay, es que tengo este elemento de propiedad planta y equipo que apareció de la nada. Tiene que aparecer de algún lado, así sea que me lo heredó una tía o así sea que me lo gané en una lotería, vale, entra por una propiedad que es mía, entonces, ¿cómo lo financié? Capital propio, patrimonio, listo. ¿Cómo lo financié? E incluso hasta si se apareciera. Si apareció en mi casa, entonces yo lo voy a colocar como aporte a la empresa. Entonces también sería patrimonio. ¿no? Pero siempre las cosas vienen de algún lugar. Así que la partida doble se debe cumplir. ¿Listo? Está también el devengado. El devengado a veces nos trae problemitas. ¿no? Dice que se registra Siempre que se adquieran derechos u obligaciones, aunque eso no signifique movimientos de efectivo. Ese es el supuesto del devengado. De pronto lo hubiesen escuchado antes como causación. ¿Les suena de algo la causación? O no sé si ya directamente devengado. No. ¿De nada? <risa> vale. Vale. Entonces, Yo lo he escuchado, el, pero no entiendo. Vale, vale. Entonces, hagamos, vamos aquí al tablero y lo explicamos un poquito más. Listo, vamos aquí, agreguemos sección, pongámosle contabilidad. Y entonces, aquí los supuestos. Está el de vengado. Ay, caramba, más grande esta letra a dejar ahí con... María Teresa también el de partida doble para, para tenerlo como punto de...? Claro que sí, Mo tablero de estudio. <risa> sí, punto <Listo>. de estudio, gracias. <risa> listo, entonces partida doble, listo, y, todo movimiento contable tiene una contracuenta, o por lo menos, porque no necesariamente una sola, tiene por lo menos una contracuenta. Por ejemplo, si tengo algo, debo saber cómo lo financié, por dónde entró eso que tengo. ¿Listo? Por patrimonio o por capital propio. De Vengado. se registran las transacciones en el momento en el que se adquieren derechos u obligaciones. Aunque eso no signifique necesariamente movimientos de efectivo. Por ejemplo, eh, una venta. Cuando nosotros hacemos una venta, ¿Cierto? En el estado financiero llamado estado de resultados. Vendimos, facturamos, pero nos pagan dentro de 90 días. Como nos pagan dentro de 90 días, eso significa que en el balance general, vale, en el balance general, registramos una cuenta por cobrar a esos clientes. Entonces, miren que, He vendido, me aparece en el estado de resultados una venta, pero esa plata realmente no ha entrado. Se va al balance general, a una cuenta que se llama cuenta por cobrar, y se registra. Listo, aparece registrada en estado de resultados, lo que quiere decir que voy a pagar impuestos, porque por aquí está la liquidación de mi impuesto de renta, ¿vale? sobre eso que he vendido, pero de lo cual no he recibido plata. Eso significa el devengado. vengado. tengo otra, otra duda. Cuenta. Si nosotros emitimos una factura, digamos, en noviembre, a sí. 90, días, a 90 esa, días, o sea, a, tenemos que, tenemos que eh, declarar ese eh, es, esa, ese dinero, digamos, en, en este año y no, no en el siguiente, ¿sí? En efecto, así en el momento mente. en el que se facturó, se registra, sí, así es. Así la plata llegue dentro de 90 días, se registra en este año. Así es. Ya. Vale. Eso es lo que, De hecho, eso es exactamente lo que significa el devengado. Vale. Registro cuando tengo el derecho o la obligación. La factura me da el derecho de cobro, por ende la registro en el estado de resultados. ¿Listo? Pero, ¿Cuál pero, es mi pero contracuenta en, esta... en el balance general? La cuenta por cobrar a clientes. Cuéntame. Eh, cuando habla de transacciones, allí solo son transacciones en las que se generen ingresos y no salidas, ¿sí? No, también las obligaciones. por dice, se registran las transacciones en el momento en el que ah, se adquieren derechos u obligaciones. Entonces también, ¿va? si yo tengo un efecto generador de costo, no sé qué les digo yo. A eh, ver, a ver. Crédito a, ver, crédito a 90 días. Por ejemplo, un crédito días eh, ¿no? bueno. adquirido en noviembre. <ríe> un crédito puente. Basta el año siguiente que tengo que hacer el pago. Tengo la obligación de pagarlo y por ende se va en el pasivo, lo registro. Aunque todavía no lo vaya a pagar, lo registro en el balance general en una cuenta del pasivo. Así es. El tercer supuesto, el negocio en marcha. Ahora, bueno, aquí en el material de Virtual Sabana también encuentran ¿vale? que les he dejado noticas, con explicaciones adicionales que pueden servir, ¿no? Pero bueno, el negocio en marcha, ese sí es nuevo. Bueno, los que de pronto ya tenían una base contable importante, de pronto, y no habían escuchado hablar mucho de NIF, el negocio en marcha, sí ese sí no lo conocíamos mucho, la verdad. ¿Qué significa eso del negocio en marcha? Y es que siempre que hagamos o digamos que una contabilidad esté bajo NIF, yo debo certificar que la empresa está en funcionamiento y queremos que siga en funcionamiento a largo plazo. ¿Listo? Es decir, yo cuando tengo una contabilidad bajo NIF, debo garantizar que el negocio continuará en funcionamiento en el largo plazo de lo contrario debo informar que la empresa se encuentra o en liquidación debo decir empresa en liquidación o debo decir que la empresa está en reestructuración o en venta o en lo que sea ¿listo? pero debo notificar eso cuando presento el estado financiero, ¿vale? Entonces, por supuesto, ahí debo mirar eh, que la empresa traiga una rentabilidad en el tiempo, eh, que tenga acceso al crédito, ¿vale? Entonces, uno, si la empresa es rentable o tiene liquidez, pues no hay problema. Pero si no es rentable, no tiene liquidez para sostenerse, pues al menos que tenga acceso al crédito financiero de modo tal que logre sacar un proyecto adelante y recuperarse. Y la otra es la intención de la gerencia, porque la empresa puede estar muy bien, pero la gerencia quiere liquidarlo. Vale. Uno diría, eso nunca pasa, si una empresa va bien, todo el mundo la quiere. Reconozco el caso de una empresa específica de medicamentos veterinarios, que tenía un muy buen producto, muy buen posicionado en el mercado, el dueño de la empresa murió, quedó en manos de los hijos. Era una empresa muy buena, pero a los hijos les importaba cinco, estaban viviendo en Europa, así que prácticamente la dejaron abandonada. O sea, ni siquiera vendieron la fórmula que tenía tanta fama ni nada. ¿no? Esa empresa quedó abandonada. Y uno dice, wow. Bueno, la norma internacional también dice que la gerencia debe tener como el interés de lograr que esa empresa continúe en marcha. De lo contrario, hay que informar en el estado financiero que no se tiene esa intención. ¿Listo? Clarísimos ahí los tres supuestos básicos de la contabilidad. Entonces, esos son los supuestos básicos de la contabilidad. Ahora, la aplicación de la NIF. ¿no? Como les decía... En búsqueda de esos principios hay que suministrar información adicional, hay que cumplir el principio de que la información sea comparable, eh, la información debe ser relevante, entonces informe todo lo que sea necesario. Sabemos que hay NIC y NIF, o sea que hay que aplicarlas en su, en su conjunto. Y también la información en las notas a los estados financieros, no se nos puede olvidar incluir las políticas contables. ¿Listo? Es decir, qué método de depreciación usamos, qué información, si estamos provisionando, qué estamos provisionando y cómo. Claro, eso funciona a efectos gerenciales, pero no tributarios, pero habría que informar cada cosa que yo esté haciendo, cada política que esté aplicando en la empresa dentro de la nota al Estado financiero para garantizar esa transparencia de la información. ¿Listo? Ahora, esa información... Nosotros estamos muy acostumbrados a verla así. Ventas, costos de ventas, gastos de administración y ventas, propiedad planta y equipo, efectivo y equivalentes, ¿cierto? Pero la NIF también permite que esa información se registre basada en la naturaleza. ¿Vale? Es decir, en lugar de poner ventas, yo puedo colocar los ingresos por la comercialización de activos, yo no sé qué. ¿Vale? mantenimiento de la maquinaria, no lo vamos a poner como un gasto, sino mantenimiento de la maquinaria, o como un costo, mantenimiento de la maquinaria, pago de comisiones, ¿no? no lo ubico dentro de un rubro ya conocido, o una denominación conocida, sino que lo puedo dejar más desglosado, y está bien, Entonces, cuando veamos una contabilidad así, súper desglosadita, no hay una restricción en la NIF para ello, la NIF no te obliga a que tengas que usar estas denominaciones, antes, cuando usamos estas denominaciones, nos dice, oiga, en la nota al estado financiero, aclare cuál es la naturaleza de ese rubro. O sea, que al final a la norma lo que le interesa es la naturaleza. Ver el detalle de cada transacción dentro de una compañía. ¿Listo? Ya sea que esté directamente en la información, balance general, estado de resultados, o que vaya desglosado en la nota. Pero la, la información acorde con la naturaleza es súper importante en la NIF listo, para temas de transparencia. Ahora, los estados financieros básicos. Ya hemos hablado de dos, balance general y estado de resultados, pero no es la única información financiera que vamos a encontrar. También hay un estado de cambios en el patrimonio que nos está informando cómo se está comportando el patrimonio de la compañía, cómo se está esa fuente de recursos, ¿cómo, se, cómo está funcionando, si va mejorando o empeorando, está el flujo de efectivo. Sabemos que los estados financieros, ya hemos hablado de dos, son el estado de resultados, el balance general. Pongámoslo acá en la mitad. Y también está ese flujo de efectivo del que nos hablaban allá. El estado de cambios en el patrimonio no hace parte de los básicos. ¿Listo? Hace parte de los estados financieros bajo NIF, pero no de los básicos. Lo básico son estos tres. En el estado de resultados nos ocupamos de la operación. ¿Vale? ¿Qué es lo que la empresa está vendiendo? ¿Cuánto le cuesta...? producir ese bien que está vendiendo y con eso nos da una primera utilidad que es la que llamamos la utilidad bruta. Vale, a las ventas le restamos los costos de ventas y llegamos a la utilidad bruta. A esa utilidad bruta le restamos los gastos de administración y ventas y llegamos a la utilidad operativa. A la utilidad operativa. Le sumamos otros ingresos no operacionales. Le restamos otros egresos no operacionales. Dentro de esos egresos no operacionales, el más importante es el gasto financiero. Y llegamos ahí a la utilidad antes de impuestos. Esa es la base para pagar impuestos. Y llegamos ahí a la utilidad neta. Cierto. Entonces, miren que el estado de resultados me habla de la operación, cómo estoy operando el negocio, qué vendí, cuánto me costó lo que vendí, qué me gasté en términos de administración y ventas, ¿Eh? qué he tenido que pagar de intereses y gastos relacionados con esa financiación y al final qué impuestos tengo que pagar, impuesto a la renta y complementarios por aquello, aquel, aquella operación que hemos realizado. Listo. El balance general, en cambio, es una fotografía al, por lo regular al 31 de diciembre de cada año que me dice, por un lado, ¿qué tiene la empresa? Entonces me va a decir, ¿qué tengo? Y en el otro lado, Vamos a ver si esto me deja pegar aquí. El, sí. Me va a decir cómo lo financió. Entonces, el balance general contiene esas dos partes: que tengo, cómo financié lo que tengo. Entonces, en esa parte del que tengo. Pues ahí es donde están las cuentas de los activos. El activo es eso que tengo. Entonces, no sé, supongamos un negocio. Y, ¿De qué les digo yo? Siempre pongo un negocio de empanadas, pero es que la hora como que no da para pensar en empanadas, ¿verdad? De eh, arejas, profe. <risa> pero, de vino. ¿Cerveza? De, hoy es que viernes es, de es, cerveza. Bueno, esa, es una cerveza bien. Esa, esa tampoco ayuda mucho hasta ahora, claro pero que si en la noche, sí me parece, <risa> te despiertas, te anima, eso puede funcionar. <risa> Tenemos un bar que vende cerveza. Así que miramos a ver cuánto tengo en la caja o en la cuenta de ahorros. Eso es algo que tengo, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Qué plata tengo en mi caja? Listo. Luego. María Teresa, así como pregunta rápida de equivalente, ¿qué se puede considerar equivalente? ¿Cheques? Eh, ¿Ese tipo de cosas? Los equivalentes al efectivo, de hecho, tienen que cumplir con unas condiciones ante la norma internacional de información financiera. En general son, inversiones de corto plazo que tengan una duración menor a tres meses que no las tengas con propósito de inversión es decir, puede ser una inversión que se venza antes de tres meses pero que la tengo únicamente porque es que el pago de esa, de, de, de esa plata que puse ahí me lo dan exactamente el día en el que tengo que pagar X otra cuenta entonces lo tengo con propósito de pago ¿vale? es una función de efectivo pero la tengo ganando intereses hasta que llegue un momento de pago ¿Listo? También los sobregiros de la cuenta corriente, eh, los Credit Express, me permiten tenerlo como un equivalente al efectivo de acuerdo con la norma internacional. Eso son los equivalentes al efectivo. ¿Listo? María Teresa, una pregunta. Cuéntame. ¿Ya no se separan activos corrientes y en activos fijos? ¿O todavía? Eh, en efecto, todavía se separan en activos corrientes y no corrientes. Así es. Okay. listo. Ya nos separamos. <ríe> ya, vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces Tenemos efectivo y equivalentes al efectivo, ¿no? Tenemos el bar de cerveza, tenemos una plata ahí, tenemos unas cuentas de ahorro, unas cuentas corrientes, ok. Metámosle también que tenemos una inversión a menos de tres meses, que se vence exactamente en los momentos en los que tengo que hacer unos pagos, ahí tengo unos equivalentes, tengo un sobregiro en mi cuenta corriente, ahí tengo un equivalente, listo, tengo un previo express, ahí tengo un equivalente al efectivo. Es plata que puedo utilizar ya, ¿vale? En lo que tengo. Entonces me permiten tenerla como un equivalente al efectivo. Eh, resulta que llegó un grupo de una maestría que les gusta la fiesta, eh, pero por aquello, pues, de la pandemia y demás, no sabían que iban a salir de la casa, entonces salieron sin efectivo. Don Chepe, que atiende la tienda, pues, los conoce, entonces les fía. Y ellos firmaron una factura. Entonces, tenemos ahí una cuenta por cobrar, que son las facturas de esos clientes que estuvieron ahí. Listo. Claro, la cuenta por cobrar, en ese caso, es a clientes. La cuenta por cobrar también puede tener, por ejemplo, no sí. sé, don Chepe llega y tiene una mesera, la mesera tiene un problema familiar, el hijo está enfermo y don Chepe le presta del dinero de la empresa para que ella eh, pueda atender a su hijo y ella queda de que luego le paga en cuotas. Ahí tendríamos una cuenta por cobrar a empleados, haría parte de la cuenta por cobrar. Eh, bueno, así como ejemplo general. Eh, ¿Qué más tendríamos ahí en la tienda? que, que, que podemos decir tiene la cerveza, ¿verdad? La cerveza que cuenta sería inventario. inventarios es un inventario, ¿verdad? Resulta que el inventario es aquello que se consume cuando se procede, cuando se procede a la venta, vale. En la cerveza, porque cada unidad que yo vendo me desaparece la botellita de cerveza, listo. Si yo tengo, ¿cómo es que se llama? Un aljibe, es que se llama, donde se procesa la cerveza, porque yo hago mi propia cerveza artesanal, supongamos que se llama aljibe, porque no me acuerdo, me parece que así es que se llama, pero no estoy muy segura, el aljibe sería un inventario. ¿Es un activo? Es un activo, bueno, todos son activos aquí. Ok. ¿No, ah, cierto. <risa> <ya>. <risa> vale. Es un activo, pero ¿cómo se llama ese activo? Infraestructura, tal vez? Equipos. ¿Patrimonio? Activo. y equipos? Equipo. Eso entra dentro de, una, dentro de un activo que se llama propia planta y equipo, que se rige por la NIC16. La NIC16 dice, ok, es propia planta y equipo, aquello que tengo para que dure por más de un año. Adicional a que necesito que dure por más de un año, no se consume dentro del proceso productivo. Si se consume en el proceso productivo, pues es un inventario. ¿Listo? Eh, las mesas. La ¿Cómo, perdón? ¿Es la NIC o la NIC16? La NIC, N-I-C, NIC16. Cuentas principales de los activos, ¿qué creen que nos haga falta? de lo principal, ¿no? De lo que generalmente aparece en el activo. ¿Qué es lo que una empresa tiene? Imagínense el nombre. Cervezas Don Chepe, el ah, mejor el, bigote de la zona. El Dile. equity brand. ¿No? Okay. O como la, el valor de la marca. En efecto. A eso le llamamos los intangibles, ¿cierto? El valor de la marca que él patentó su receta o su procedimiento, entonces las patentes, que tiene una lista de clientes impresionante por la que en efecto pagó. Entonces, todos esos intangibles entran también ahí. Y nos falta uno, voy a ponerlo por aquí, que son las inversiones, que pueden ser a corto o largo plazo. ¿Cierto? Ahí tenemos como las cuentas principales de los activos. Ahora, si yo en mi empresa compro una vaca, la vaca, ¿dónde debería registrarla? ¿En qué cuenta registro yo una vaca? Esto es una ganadera, ¿no? Estamos Pero giras. dependiendo de lo que vaya a hacer con la vaca, ¿no? <risa> en efecto, Gracias. muy bien. Es, si es, es, es ganadero, sería inventario, ¿no? No, se llama se moviendo. ¿Pero sería ¿Pero que es planta, planta de equipo, los, ¿no? ¿ingresos? Sí, si es ganadero de esta zona que se dedica a la lechería, es decir, tengo la vaca para ordeñarla, la vaca no se consume en el proceso productivo, no desaparece. Por el desempleo no se moviendo, equipo. está dentro de propiedad, planta y equipo. Exacto. Sí. Pero si la vaca la tengo para ganadería de carne, ¿cierto? ahí sí, cada venta que yo hago se consume dentro del proceso productivo. Por ejemplo, tengo un negocio de hamburguesas y la vaca la he comprado, pero es para sacarle la carne y con esa carne hacer mis hamburguesas. Es un inventario, se consume dentro del proceso productivo. ¿Y qué pasa si mi negocio es cervecería Don Chepe? Nada que ver con la vaca. Pero él compra la vaca porque está a buen precio. Se la dieron barata. ¿Dónde la Creo dieron? Creo que ahora hay una línea como para esas propiedades agrobiodegradables, como para árboles y esas cosas. Hay una NIFE específica para temas de agricultura, así es. Pero, en términos generales, don Chepe compra una vaca porque está barata y punto. Y él dice, no, como ahí tengo un patio. ¿Cierto? La vaquita se va a estar comiendo ese pastico y yo entro a poquito la vendo porque estaba barata. Punto. Profe, pero ¿y entraría dentro de las cuentas del sí. negocio sabiendo que no hace parte de nada que ver con mi negocio? En efecto. Entra dentro de las cuentas del negocio porque lo ha comprado con dinero del negocio y a nombre okay. del negocio. Tal cual. De hecho, es saludable que las empresas diversifiquen un poco sus riesgos adquiriendo otro tipo de inversiones eso es una inversión ¿listo? yo ahí en la cuenta de inversiones puedo tener por ejemplo acciones o bonos de otras empresas Entonces yo soy Don Chepe tengo una tienda de cerveza eh, pero tengo unas acciones de Apple de Tesla de NU ¿Vale? Porque quiero diversificar mi riesgo. Eso entra dentro de la cuenta de inversiones. Y es perfectamente ideal que una compañía diversifique un poco sus riesgos a través de un portafolio de inversiones a la compañía. ¿Listo? Bueno, eso por el lado de qué es lo que tengo. no Por supuesto, cada una de estas cosas que tengo, pues porque las tengo, de dónde vienen, ese efectivo está por la rentabilidad que generaba la operación en otros periodos, porque está, ¿cierto? Entonces, aquí venimos con el concepto de los pasivos y del patrimonio, ¿cierto? Aquí nos dicen, oiga, de qué capital estamos hablando. Ok, tengo un efectivo porque es que el banco me prestó una plata. Si tengo un efectivo porque el banco me ha prestado una plata y recién se dio el desembolso, pues lo que tengo son obligaciones financieras. Ahí tengo bancos. Eh, yo tengo unos inventarios porque es que el proveedor me ha entregado unos recursos que yo todavía no le he pagado. Vale. Entonces aquí lo que tengo es una cuenta por pagar a proveedores también llamada cuenta comercial por pagar pasivo es todo aquello que yo le debo a los terceros listo o que tengo que entregarle a alguien por lo regular con un interés ¿No? en la cuenta por pagar a proveedores se dice que es sin costo porque no tendría que dar eso en el pasivo puedo tener también cuenta por pagar por concepto de impuestos normalmente lo hay porque recuerden que el impuesto de renta se paga a marzo-abril del año siguiente. Por ende, a 31 de diciembre, que sacamos la fotografía del balance general, pues normal que voy a tener una cuenta pendiente de pago por concepto de impuestos. También cuenta por pagar obligaciones laborales. Normal tenerla. ¿Por qué? Pues porque recuerden que los intereses a la cesantía se pagan al 30 de enero del año siguiente. Las cesantías se consignan en el Fondo de Pensiones y Cesantías al 14 de febrero del año siguiente. Y a las primas y en junio y en diciembre no debería existir una obligación laboral por concepto de primas, porque en junio y en diciembre deberían liquidarse. Pero, por lo menos por concepto de cesantías e intereses a las cesantías, siempre hay una obligación laboral pendiente de pago a 31 de diciembre. Pues si hay una nómina, ¿no? Si no, no. Eh, ¿Qué más en el pasivo? ¿Bonos y títulos de deuda? También podríamos tener ahí. Listo. ¿Alguna cuenta que recuerden así de las generales más comunes dentro del pasivo? ¿O ahí ya lo podríamos cerrar? Eh, ¿Título de deuda es deuda? Normal. Sí, sí, sí. como un pagaré. Tú puedes Ajá, tener, okay. claro. Tú, tú puedes eh, conseguir financiación con bancos, con mercados financieros, ya sean extra bursátiles o bursátiles. En esos mercados financieros no necesariamente emites bonos, puedes tener un pagaré ¿vale? o puedes tener bueno, cualquier otro documento que signifique que le tienes que pagar a una contraparte en X barro. Patrimonio. Profe, ya, otra pregunta. Dime. Si, si yo tengo empleados y tengo que pagarle a los empleados, Dice que las primas pues, no se colocan acá, pero entonces gastos que son obligatorios, por ejemplo, a, a los mismos empleados que están fuera de su sueldo, que tiene que ver con pactos colectivos, que tiene un pago adicional por vacaciones, eh, por cumplir las vacaciones en un mismo periodo, cualquier cosa que estén asociadas, por ejemplo, a un pacto colectivo, que son o las mismas vacaciones. ¿Eso entra en pasivo o no se declara dentro de esta... Porque son, no son fijos. Depende, ¿vale? Si tú, bajo ese pacto colectivo, todos los meses o diferentes meses en diferente momento, pero dentro del año, tienes que hacer el pago en ese momento del año, en el gasto o en el costo, dependiendo si está relacionado con la operación o no, en el gasto o en el costo, lo sacas por el estado de resultados en el momento en el que en efecto suceda ese pago. Si a 31 de diciembre hay un pendiente de pago a alguien por cualquiera de esos conceptos del pacto colectivo, ahí sí cuenta por pagar obligaciones laborales, necesariamente. Ok, ok. ¿Listo? Y, y Sí, ya listo. Me queda claro. Gracias. Vale. Entonces, no se les olvide que el balance general es una fotografía a 31 de diciembre. Uno puede sacar balances generales intermedios, pero definitivamente el balance general es a 31 de diciembre. Entonces, es una fotografía. Si al 31 de diciembre le estoy debiendo algo a alguien por algún motivo, va aquí en el pasivo. Ya sea que haga una sola cuenta por pagar, que contenga toda esta vaina, cierto eh, o que le coloque otro nombre acá adicional, va en el pasivo. Está pendiente de pagárselo a alguien. ¿Listo? Si a 31 de diciembre, eh, en cambio, tengo algo ¿vale? que es propio, que es mío, vale, va en el patrimonio, ¿vale? pero lo que esté a 31 de diciembre, tanto lo que tengo, casi que esto a la hora de la verdad es un inventario, porque entonces yo a 31 de diciembre voy y veo, ah, bueno, ¿qué tenemos de activos? ¿En cuanto va la cuenta por cobrar? Los inventarios, la propiedad, las inversiones, los intangibles. ¿Qué hay a 31 de diciembre de ese año? Ahora, ¿qué deudas tengo a 31 de diciembre de ese año? ¿Listo? ¿Y cómo está el tema del capital propio? ¿Listo? Ah, que lo que tengo yo aquí es una utilidad del ejercicio. ¿Vale? Del ejercicio de este periodo. ¿Nos quedó tanta plata? Aquí la tenemos. De periodos anteriores tenemos unas utilidades retenidas a vale. ah, eso es plata de la misma empresa, a ah, que a 31 de diciembre el capital social que han aportado los socios es tanto, a ah, que a 31 de diciembre las reservas, la legal, si somos sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad en comandita por acciones o sociedad extranjera, tengo que reservar el 10% de la utilidad neta hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado por los socios. Pero también puedo tener reservas ocasionales o reservas estatutarias. Entonces, ¿qué tengo ahí yo en reservas? Y esas serían las cuentas principales del patrimonio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? Que es capital propio. Está en el patrimonio. Capital que es de la misma empresa, lo que es mío. ¿Qué tengo? o cómo he financiado eso que tengo, pero que se lo tengo que devolver a alguien de alguna forma, eso es pasivo. ¿Vale? Y está. cuéntame. ¿Puedes darme la definición de, de gasto y de costo? Claro que sí. En este entorno, por favor, gracias. Vale. El costo es lo relacionado con la operación, pero temas de producción, el costo, decimos, yo lo puedo ver en el producto. Digamos, no sé, yo voy a vender... A ver... Esto es como pastos. el core de negocio, ¿verdad? Sí, como el core de negocio. Digo, yo, yo vendo esto. ¿Cierto? Estos son unas tableticas, unos posibles. Ahora, ¿qué se requiere para esto? A la materia prima, ¿cierto? Los rollos de papel, la tinta, ¿cierto? Pero esa materia prima sola no llegó a este estado. Entonces, yo no puedo registrar solamente esa materia prima. Yo debo registrar también la nómina, ¿no? ¿Quiénes o qué hicieron? ¿Quién hizo que esto quedara así? ah, el operario. La nómina de producción debería estar ahí también en el costo. Ese operario no trabajó en el aire. ¿vale? No es como que ah, trabajó por allá en el aire y ya está. No, él ocupó un espacio. Entonces, el alquiler de la planta de producción, los servicios públicos de la planta de producción van en el costo. Todo lo necesario para que este producto esté en el estado ideal y que lo recibe tal cual el cliente. ¿Listo? Ahora, el gasto, ya tú no lo ves aquí. Entonces, están temas administrativos, temas de hecho incluso de comercialización, publicidad, propaganda y promoción. Que no sé, les dio por qué, entonces esta cosita la vamos a entregar con un moñito, lo más de bonito, en un empaque no sé qué, con una tarjeta, con un mensaje por el día de la secretaria, qué sé yo. Pero resulta que la secretaria recibe el detalle, le quita el papel, lo bota y al final lo que usa es esto. Eso es un gasto de comercialización y ventas. Listo. Clarísimo ahí ¿eh? la diferencia. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues ahí ya tenemos los dos estados financieros más importantes y ya habremos definido, oiga, cómo funciona la operación de la empresa. ¿Cómo registramos eso que tengo y eso? ¿Cómo estoy financiando eso que tengo? ¿Cierto? Y tengo todo inventariado. Ahora, en el tercer estado financiero que llamamos básico, viene el flujo de efectivo. Como su nombre lo dice, este no se acoge al supuesto del devengado. Que de hecho el mismo nombre que tiene, lo que dice es, oígame, Necesitamos aquí movimientos de dinero. Necesitamos saber exactamente qué plata entra y sale de la compañía y por qué tipo de actividad, para que nos sea más fácil identificar de dónde viene el dinero que tenemos o por qué nos está faltando dinero. Entonces, el flujo de efectivo nos ayuda mucho a la toma de decisiones. Y como no se acoge al supuesto del devenga Señores gerentes, nos debe interesar, es el flujo de efectivo más que el estado de resultados. Porque yo puedo en estado de resultados tener una utilidad muy bajita, incluso negativa, pero eso no significa que no tengamos plata. Puede significar que estoy registrando una depreciación bien grandota o que estoy haciendo una serie de transacciones cuyo dinero está entrando después o la operación, aquí no se ve muy bien, pero es que el proveedor me financia muchísimo tiempo la operación, por ende, mi flujo de efectivo se ve beneficiado, ¿Vale? ¿Cómo o qué partes componen ese flujo de efectivo? Bien, las actividades de la operación, en la primera parte, las actividades de la inversión, la segunda parte, las actividades de la financiación, la caja inicial y eso me da la caja final. Listo. Actividades de la operación. Básicamente yo traduzco el estado de resultados en el, en el dinero que realmente entra y que realmente sale. Entonces, aquí en lugar de ponerle ventas, menos costos de ventas, menos gastos, lo que aparece es ingresos operacionales de efectivo. Diciendo la plata que realmente entra de esas actividades de la operación, ¿vale? de lo que vendí, lo que vendí al contado, o la cuenta por cobrar de periodos anteriores que me liquidan ahora. Listo. Lo mismo, los costos y gastos. Entonces, egresos operacionales de efectivo por compras. Lo que realmente he pagado en el momento en el que lo he pagado. Luego, egresos operacionales de efectivo por gastos. La plata que también queda realmente pagado por temas de gastos. Y eso me lleva al saldo operativo. Que no es más que ese ingreso operacional de efectivo, menos el ingreso operacional de efectivo por compras, menos el ingreso operacional de efectivo por gastos. Y esto es igual al saldo operativo. Listo. En inversiones, ¿qué, qué registra uno ahí ¿Qué movimiento de efectivo hay por concepto de inversiones? ¿Qué dicen ustedes? ingresos por no sé, dividendos eh, de algún de alguna acción o de algún... Un alquiler de un activo. Mm. Si yo tengo inversiones en otras propiedades o inversiones financieras en otras empresas, o en efecto, intereses. la rentabilidad de esas inversiones, ¿verdad? De hecho, yo puedo comprar inversiones financieras las puedo vender, esas inversiones financieras, y puedo tener rentabilidad sobre esas inversiones. Pero aquí inversión también incluye lo que necesito para el cumplimiento de la razón social. ¿Sí o no? Entonces, en ese caso también puedo comprar propiedad planta y equipo Puedo vender propiedad, planta y equipo. Entonces, actividades de la inversión. Miren que no he colocado todavía los signos. Listo. En el flujo de efectivo es súper importante que se refleje las entradas y salidas reales de dinero. Entonces, sencillamente nos ponemos del lado de la empresa y pensamos en el bolsillo de la empresa. Si la empresa compra una inversión financiera, la plata entra o sale. Sale, sale ¿verdad? Así que lo resto. Pero si yo en algún momento vendo esa inversión financiera, pues me va a entrar dinero. Ah, que la rentabilidad, es que la rentabilidad puede ser positiva o negativa. Yo puedo tener ganancias o pérdidas, ¿cierto? Pero si yo pongo un más y la rentabilidad dio negativa, más por menos da menos, la misma matemática se encargará de organizarme esa rentabilidad en el signo que le corresponda. Entonces, el más me queda perfecto. Si yo compro propiedad, planta y equipo, sale dinero de mi compañía. Si yo la vendo, tengo una máquina vieja y logré venderla, me entra dinero por ese concepto. Y al final eso me da el saldo de la inversión y listo. Entonces, es muy fácil saber qué signo debería ir. ¿Cómo es que es esa operación? La plata entra o sale del bolsillo de esta empresa y ya está. ¿Listo? Facilito. Profe, una pregunta. Cuenta, perdón que hago tantas preguntas. No, no sí, te preocupes. Si sí, sí la empresa, por aquello ya motivo, este, entra a participar dentro de la, de la bolsa y ella se cotiza de una manera increíble, un pico, aumenta dos, tres, cuatro veces su, su valor. ¿Esto entra o se refleja en alguna parte de todo lo que estamos viendo ahora? Ya sea depende. como su patrimonio o algo por el estilo, o sea, que sea el valor de la empresa eh, a, a nivel externo. Vale, depende. Hay un mercado primario y hay un mercado secundario. Si la emisión es el mercado primario y en el mercado primario, primario me están dando un gran valor, en efecto, en actividades de la financiación, ¿Vale? Yo recibo un capital social, porque es un aporte de capital, son acciones dentro de actividad de la financiación. Yo recibo ese capital directamente. ¿Por qué? Porque está en mercado primario. Mercado primario significa que yo como empresa estoy vendiendo directamente a los interesados acciones de mi compañía. En ese caso, el sobreprecio en la acción me lo gano yo como empresa. Pero si es un mercado secundario... Es Pepito Pérez que compró acciones de mi compañía y Juliana Molina que, compró, que quiere comprarle ahora a Pepito Pérez. El incremento en el precio de la acción se lo ganó Pepito Pérez. ¿Yo como compañía cuánto gano? Pues cuando hago una emisión adicional, porque en ese momento el precio de la acción va a estar elevado, está fijado por el mercado en un precio elevado, por ende yo puedo conseguir recursos más fácilmente. Pero directamente la afectación es para mercado primario. ¿Listo? Listo. Gracias. Vale. Financiación. Vale. ¿Por qué motivos voy a mover yo dinero de financiación? ¿Qué transacciones pueden haber aquí? Algún proyecto. Eh, Bien, no. recursos por El proyecto puntual. Vale. El proyecto como tal es una inversión. Para ese proyecto, yo necesito unos elementos de propiedad, planta y equipo, demás que tengo que comprar. Eso se me va por acá. Préstamos, bonos, emisión. Pero en efecto, ¿no? yo puedo tener desembolsos de créditos, ¿cierto? O emití un bono, emisión de bonos. La ¿Qué más? La venta de acciones. La venta de acciones, ¿verdad? Venta de acciones propias, por supuesto, o también aportes de capital social, entraría aquí. Claro, no solamente es la plata que entra, sino también lo que tengo que pagar por esa financiación, ¿cierto? Si hay un desembolso de créditos, quiere decir que voy a tener que pa pagar las cuotas. Si hay una emisión de bonos, tengo que pagar rendimientos, pago de rendimientos y principal. Si vendo acciones o recibo aportes de capital social, tengo que pagar dividendos, ¿cierto? Cualquiera que sea la financiación que yo vaya a hacer. Hoy en día, con este tema de las fintech, pues hay una cantidad impresionante de métodos de financiación y que ahí vamos a meternos con diferentes tipos de crowdfunding, que de hecho son medidas muy interesantes para financiar la compañía. Por ahora, digamos que lo tradicional está por estos lados, ¿Cierto? Esto es igual al saldo de la financiación. ¿Cierto? Y entonces, ¿me desembolsan un crédito la platica? ¿Entra o sale? Entra. Entra, ¿verdad? Ah, es desembolso, sí, entra. Uh -huh. Sí. Cuando pago la cuota, sale. Si emito bonos al mercado, entra o sale. Entra. En efecto, entra, porque soy yo el emisor, por eso es a mí a quien me pagan el dinero hoy, pero cuando tengo que pagar el rendimiento al vencimiento de ese bono más su principal, sale. Si vendo acciones o doy partes de capital social, entra. Entra, ¿verdad? Porque está saliendo la plata y luego tengo que pagar los dividendos y ya. Ay, está. Lo <ríe> sí. Y ya está. Ahí tengo el saldo de la financiación, saldo el operativo de inversión de financiación. Y listo. Caja inicial, pues es la platica con la que empecé. ¿no? A 31 de diciembre del año anterior, qué efectivo y equivalente sabía. Esa es la plata con la que inicio. Y mi caja final es entonces el saldo operativo más. ¿Dónde está mi más? Más saldo operativo de inversión, de la inversión, más saldo de la financiación, más caja inicial. Esa es la caja final, que es la plata con la cual la compañía cerraría ese año, con cuánta plata queda al final del día. Y miren que la igualdad en estos tres estados financieros se cumple tan bien que lo que nosotros terminamos reportando en la caja final es la misma cuenta efectivo y equivalentes al efectivo que reportamos en el activo. Si se dan cuenta que estamos con todos los movimientos de efectivo. ¿Qué plata tengo? ¿Qué plata no tengo? ¿Qué invertí? que me dejó la operación, o sea que al final, como son los movimientos reales de efectivo, la caja final es mi cuenta, efectivo y equivalentes al efectivo del balance general. O sea que cualquier movimiento que yo haga en el flujo de efectivo, me va a mover el balance por el lado del activo. ¿Listo? Y por supuesto, estos movimientos, pues tienen que ver también con pasivo y patrimonio. Entonces aquí mantengo la igualdad, mi pasivo se mueve, Voy liquidando una deuda, entonces por aquí va saliendo también un efectivo por deuda que se disminuye a través del activo. Ahora, el estado de resultados. Miren que la utilidad neta ¿vale? se viene aquí al patrimonio como utilidad del ejercicio. Luego sobre ella se paga dividendos. Lo que no se pague de dividendos se queda dentro de la empresa como utilidad retenida. Estos tres estados financieros se combinan entonces en todo momento y de ahí ese supuesto de partida doble. Todas las transacciones deben cuadrar y el balance se debe mantener balanceadito. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo financió? Tiene que ser siempre exacto y debe coordinar con estado de resultados y con flujo de efectivo. Claro, tengan en cuenta la diferencia enorme que hay entre el estado de resultados y el flujo efectivo con el balance general. Estado de resultados y flujo efectivo son una película. Es decir, todo lo que sucede en cada periodo del año se va sumando. Todo lo que vendí, todo lo que me costó, todo lo que me gasté, se suma. vale, Para saber cómo queda el final del año. Balance general, en cambio, es una fotografía a 31 de diciembre de ese año, ¿cómo quedé? Listo. Esa diferenciación es importante porque nos va a ayudar muchísimo a... luego a, a entender parte del diagnóstico. ¿vale? A veces los indicadores dan resultados súper raros, pero teniendo esa claridad, eso nos ayuda a identificar por qué está dando ese resultado raro. Y es que no siempre esa combinación de estado de resultados con balance general en un indicador nos va a funcionar bien. ¿Listo? Consideraciones importantes en el momento de hacer un análisis, ¿cierto? En efecto, alguien nos decía al inicio, oiga, pero eso no estaba dividido entre corriente y no corriente. ¿Vale? Así es. La información del balance general, la norma internacional de información financiera, mantiene esa importancia de dividir la información entre lo que es corriente, diciendo que es corriente en el lado del activo, aquello que yo puedo convertir en dinero en menos de un año. ¿Listo? Voy a ponerlo, no sé, voy a ponerlo aquí luego lo mando para allá. Activos corrientes. Aquello que puedo convertir en dinero en menos de un año. Entonces dicen, en la norma internacional dicen, oiga. Está común, ¿vale? Es como importante, ¿vale? Diferenciar esa información, porque cuando yo voy a hacer el análisis de esa compañía, pues, yo debería poder saber con facilidad, ¿cierto? ¿Qué de eso está para menos de un año y qué de eso va para más de un año? ¿Listo? Si es una inversión, espero cobrarla pronto o espero cobrarla después, entonces, voy a poner el no corriente por aquí. Vamos a suponer que las inversiones están todas a largo plazo, pero no necesariamente. Propiedad planta y equipo, sí, por definición, tiene que tener una duración mayor a un año, así que por definición es no corriente. Listo. Eh, entonces, aquí los activos no corrientes son aquello que puedo... Convertir en dinero en más de un año. Y ojo, es la definición exacta, un año. Hace como un año hicimos nosotros una consultoría a una empresa de la región. La señora estaba muy feliz porque había contratado una firma de abogados que ellos habían sido de la DIAN, que mejor dicho, eso eran lo mejor de lo mejor. Y cuando vimos los estados financieros de esa empresa, les decía yo, ellos preocupados porque nadie les daba financiación adicional. Y no sabían por qué. Cuando yo vi yo, pues sí, sí, porque está clarísimo, están súper endeudados. Y es una deuda de corto plazo. ¿Qué, ¿Qué entidad les va a prestar si esto básicamente me está diciendo que el riesgo sería demasiado alto? Ellos, no, pero si nosotros no tenemos deudas a corto plazo. De hecho, todas nuestras deudas están a largo plazo. Pues el contador se los colocó en el pasivo corriente. Está en el pasivo corriente. Llamaron al contador y la respuesta del contador fue, no, es que para esta empresa no corriente es de más de cinco años. ¿En serio? ¿Para esa empresa? Y pasa por encima de la ley. No no corriente es más de un año. ¿Listo? Corriente es menor a un año en todo momento, para todo tipo de negocio. ¿Listo? Innegociable esa vaina. Entonces, los pasivos también van en corrientes y no corrientes. Ahí sí podemos encontrar cualquier cuenta en cualquier lado. De hecho, la misma cuenta, una misma deuda con un banco, puede estar en obligación financiera corriente y en obligación financiera no corriente. Porque hay una parte que tengo que pagar a corto plazo en menos de un año y hay otra parte que tengo que pasar que pagar a largo plazo a más de un año listo entonces aquí pasivo corriente aquello que debo pagar en menos de un año pasivo no corriente aquello que debo pagar a más de un año listo y eso no tiene negociación Listo. Un año, punto. No. Ah, es que nosotros lo definimos a 30. No, señores. Vale. Un año, punto. Porque así es como le van a leer sus estados financieros aquí y en la China. Listo. Es corriente, no corriente. Y esa definición nos ayuda mucho. Listo. Ya sabemos exactamente cuándo tengo que pagar en menos de un año, cuándo a más de un año. Eso nos facilita la vida. Lo otro es el orden. No solamente va dividido en corriente y no corriente, sino que tiene orden de liquidez y orden de exigibilidad. Entonces, miren que lo primero que colocamos fue efectivo y equivalentes. Nada es más líquido que el mismo efectivo y equivalentes. ¿Cierto? Pero ya luego vienen otras cuentas. ¿Aquí que estoy diciendo yo? Que el siguiente dinero que voy a recuperar es la cuenta por cobrar a clientes. Que está más próximo el pago de los clientes que la venta del inventario no corriente estoy diciendo que estas inversiones son de muy largo plazo ¿vale? aquí seguramente propiedad planta y equipo lo normal es que la encontremos un poquito más abajo cierto, lo mismo eh, propiedad planta y equipo de intangibles debería ir más abajo incluso que las inversiones porque una inversión se supone que si la tengo con propósito de comprar y vender no, de generar una rentabilidad adicional para mi negocio por otra vía, diversificando un poco los riesgos que pueda tener la compañía. El orden de liquidez me ayuda también. Lo mismo el orden de exigibilidad. Aquí estoy diciendo, lo primero que tengo que hacer es pagarle al banco. Luego, el siguiente pago por tiempo, o sea, no, no, no, es como, no es como por la obligatoriedad, ¿no? sino por el tiempo en el que tengo que pagar. Mi obligación financiera se vence el día 15 de enero. Pues la más exigible es mi obligación financiera. La cuenta por pagar a proveedores la tengo que pagar al 30 de enero, por eso va de segunda. Los impuestos los pago en marzo o abril. Ah, bueno, la obligación laboral debería ir encima de los impuestos. Estas deberían ir al revés, si lo que tenemos es orden de exigibilidad en el mismo orden que está este activo, ¿no? Y así. ¿vale? El orden me dice qué tan rápido tengo que pagar cada cosa porque su fecha de vencimiento está más cerca. O qué tan rápido lo, lo puedo convertir en dinero, porque en efecto la fecha en la que lo convierto en dinero está más cerca. Listo. Pero ese orden no obligatoriamente va de lo más líquido a lo menos líquido. Puede aparecer al revés. De hecho, vamos a trabajar con estados financieros que descargamos de EMIS, que tiene una base de contabilización europea. Entonces vamos a encontrar que efectivo y equivalentes es el último. No porque esté mal, sino porque va de lo menos líquido a lo más líquido. Lo más líquido está abajo, lo menos líquido está arriba. Y lo vamos a encontrar al revés. Por supuesto, si el activo está al revés, pasivo y patrimonio también. Primero va el patrimonio, luego va el pasivo. Va de lo menos exigible a lo más exigible. Entonces hay que prestar atención en ese orden dónde está la cuenta efectivo y equivalentes. Porque haciéndole seguimiento a ella, vamos a poder ubicar cómo están los movimientos dentro de la compañía. ¿Clarísimos ahí? ¿Dudas? Sí, correcto. Perfecto.